Hola, yo soy Gianluca, hola yo soy Ignacio, yo soy Piero y nosotros somos Il Volo. Nosotros estamos, cantamos juntos eh, hace 14 años, nos, nos encontramos en el 2009 en un programa de niños en Italia y nos eh, juntaron y empezamos a cantar juntos por la misma pasión de, de este género musical que son canciones clásicos de la música italiana, de la cultura italiana, el bel canto y empezamos a cantar esas canciones, pero eh, desde el primer álbum siempre hemos hecho algo para, para el, el público de Latinoamérica, como cantando clásicos de Latinoamérica como El reloj de Lucho Batica, mm -hmm. Historia de un amor y en el 2013 eh, descubrimos una canción que se llama El Triste del grande José José, el príncipe de la canción Y por eso regresamos aquí a Latinoamérica ahora con eh, este proyecto por, Porque es, es algo especial, es un regalo que queremos dar a nuestro público en esta gira de casi dos meses Que va a terminar una gira mundial de 100 conciertos desde el 2022 Y vamos a terminar aquí en Latinoamérica Acaba de salir nuestro nuevo disco que se llama Tres Voces, Un Alma y nos representa porque somos nosotros, cantamos desde 14 años y decidimos de hacer un homenaje a la música romántica latina eh, para también mm, eh, volver de gira en todos los países de Latinoamérica eh, cantando las canciones más famosas como eh, No me digas que te vas o La incondicional de Luis Miguel y también hay tan enamorados, en dueto con el grande Ricardo Montaner. Bueno, siempre nos encontramos muy bien aquí en El Salvador y ya eran cuatro años que no regresábamos, ¿no? ¿Cuatro? Sí, sí, con una pandemia sí. en medio que... No, no. Y entonces, eh, de verdad, un placer saber de poder y alcanzar, subir a un escenario y cantar por nuestros uh, seguidores y nuestras fans. Yo creo que un cantante, para ser completo, debería no solamente cantar, sino interpretar, cantar con mucha pasión y entrega. Por eso la música romántica puede transmitir muchas emociones, cantando desde el corazón. Y yo creo que uno de los artistas que más me gusta de cómo canta, cómo interpreta las canciones, es Luis Miguel. Y nos gustaría, nos gustaría poder cantar con él, compartir el escenario con ese grande artista que empezó su carrera en Italia. Entonces para nosotros es una gran inspiración, esperando que un día podamos compartir el escenario con él. Yo tengo un artista favorito, no solamente porque estamos hablando de la música latinoamericana, es uno de los top three y me encanta su manera de, de cantar, de interpretar y sobre todo la calidad de su voz. Es señor Julio Iglesias ni me encantaría verlo en vivo, eh, sé que todavía él está haciendo conciertos, pero no tuve la ocasión eh, para verlo en vivo en y, el es. Nuevo disco y, yo, y yo sí, espero sí. espero un día de, de conocerlo, sería un, un sueño para mí, porque usted tiene que saber que yo casi todas las mañanas me despierto escuchando su versión de Crazy, Crazy, Crazy for feeling crazy. so lonely, Rezi. Gracias, gracias, gracias. No, bueno, hablando de Latinoamérica, tiene muchas voces lindas, como Alejandro Sanz, o, hablando del pasado, José José, que nosotros hicimos un, un, un homenaje a él en el 2013, a, Latino, a los Latin Billboard, y la verdad es que la, la, la cultura musical de Latinoamérica nos fascina y... Y esa fue la razón también por qué decidimos hacer esa, ese proyecto, Tres Voces Un Alma. Es un ej ejercicio constante, como si vas al gimnasio. Y haciendo conciertos, muchos conciertos, casi cada noche, tienes que entrenar todos los días. <música>